Fabián, una pregunta. Esto, cuando yo pongo una cosa así, es porque posiblemente ese sea el, el comienzo del, del relato. Me parece que algo de eso habíamos hablado. ¿Quién se acuerda? Si sí, era eso. ¿Y, de, ¿Y qué hiciste? ¿Lo dejás así? Pregunto, si es una opción, ¿querés que probemos a, a eliminarlo? O sea, empezar después de una temporada baja de clientes. Mejor, mejor la pregunta. Como presentación del problema no me parecía válida. Ah, esto de acá, bueno, fantástico. Parecía. Bueno, dice, los hermanos Carlos Alberto Truco, dos hombres ya cuarentones y próximos a cumplir 50 años, acostumbraban a ganarse la vida como podían. En temporada, cuando la localidad llenaba visitantes de apodos, vendían miel casera, huevos, campo y queso. Y es muy informativo, ese es el único problema. En realidad eran cosas que compraban como descarte de garaje y las revendían a un precio artesanal. Así vivían durante tres meses y los meses restantes del año gastaban lo acumulado en temporada, comían pescado todos los días, ya que pescaban y llevaban la casa, que estaba solamente a 50 metros del De Villa, Villa, Villa hasta el todo el mundo los conocía con los maízos trucos, esos solterones chantas que subían con lo que podían. Inmundo, por los pilotes. Vamos a hacer así, mirá. Para este esto, si yo lo pongo acá adelante, va a funcionar como una cámara en la cabeza de los pobladores de Gésel y Santa Clara. Fíjate, desde Villa Gésel hasta Santa Clara, coma, todo el mundo los conocía como los mellizos truco, esos solterones chantas que sobrevivían con lo que podían y dormían en un rancho inmundo apoyados sobre pilotes. Se inundaba mucho en esa zona por las crecidas. ¿Ven qué, qué magia? Con eso ya lo tenés... Ya tenés la cámara puesta en un lugar de información, eh, así no tiene que aclarar que son hermanos, claro, ya está. No, la idea es que si vieran más lejos, por ahí se dedicaban a, a, a arreglar en un taller mecánico, arreglar los coches, ¿viste? ¿Qué sé es yo? Me reservo las comillas solo para artesanal, porque encima vas a explicar después. Si con la, las comillas no, no es necesaria la explicación, pero como la explicación es necesaria, le sacamos las comillas y listo. Y qué hambre que me dio esto, por favor. Bueno, a ver cómo arranca ahora, fíjate. La mensajera y la orilla, buen título. Desde Villajésela hasta Santa Clara, todo el mundo los conocía como los mellizos trucos. Fíjense acá. Esto está sacado, lo saqué yo quiero decir, de un cuentazo de Guy de Maupassant titulado La tía Sobache. Cuando Cerval, el amigo del narrador, empieza, empieza su relato después de una pequeña introducción en el narrador. De acá está, mira. Se llamaban Los Salvajes, ¿ves? Los conocía todo el mundo con el nombre de Los Sovalles. Ignoro si se trataba de un mote o de un apellido. Está en el comienzo, en la pequeña introducción. Recordé también que cierto día, que yo iba muy fatigado, entré en ella y una buena mujer me dio a beber un vaso de vino. Cerval, entonces, me contó las vidas de sus moradores. El padre había sido un viejo cazador furtivo y fue muerto por los gendarmes. El hijo, al que yo conocía de vista, era un mozo corpulento que tenía también fama de implacable destructor de la casa. Los conocía todo el mundo con el nombre de Los Sauvages. Ignoro si se trataba de un mote o de un apellido. O, es decir, el que no sabe lo que significa la palabra mote, la puede sacar por contexto. O, son, o les dicen los salvajes o es su verdadero apellido. Es como el gato Lucky, es sortudo. Bueno, entonces acá está sacado de eh, lo, que, lo que hice recién, lo saqué de acá, de eh, digo Cosas que uno aprende de puro lector y leer con un lapicito. Y otra cosa muy importante, que se parece mucho a lo que hicimos recién de poner a la gente de Gessel adelante, también lo hace pasar. ¿Qué dice? Cerval entonces me contó las vidas de sus moradores, fíjense, imagínense, hagan de cuenta que el narrador cuenta que estaba un día fatigado por el bosque, entró en la casa, una casa que ahora ve hecha mierda, y fíjense, imagínense solamente que no estuviera esto, recordé también que cierto día que yo iba muy fatigado, entré en ella y una buena mujer me dio a beber un vaso de vino, el padre había sido un viejo, o sea, el marido de la vieja había sido un viejo cazador furtivo y fue muerto. Y uno dice, ¿y cómo sabe todo esto? Aparece acá el dueño de casa, que conoce a la gente de, de la zona, que le dice, le contó la vida de su morado. Esto es perfecto, es la lógica implacable. Por lo tanto, todo esto que se sabe acá, toda esta información que está dada acá, Lejos de ser un informe, ahora lo tenés como una información contrabandeada, como diría Baravalle en aquel programa que cito tanto, sobre cómo contrabandear la información en el Sur, Taller Literario Sur. ¿Lo ven, no? Alguno que tenga duda, dígame, y no lo no entiendo. O si, si lo entienden todos, como siempre, sigo adelante. Pero es muy claro. Desde Villa, Imagínense que ustedes llegan por primera vez al cuento, ¿no? Y leen: desde Villajecia hasta Santa Clara. Clarísimo, no hay por aquí, perfecto. Desde Villagesa hasta Santa Clara, todo el mundo los conocía con los muchos trucos. Esos solterones chantas que sobrevivían con lo que podían y dormían en un rancho. Mirá, vamos a hacer otra cosa interesante también. Entonces acá podés hablar tranquilamente con cualquier narrador. Le sacas una hace Claro, exactamente, esa es la idea. Providencialmente, truco, le saco. ¿Ves por eso dice deformación intencional? Y lo tenían bien merecido el mote. Vamos, Guide Mopassan con Tutti. Claro, yo había pensado, claro, ahí está. Pero ahí vino en tu auxilio Superdimarco. Pero Superdimarco, digamos, basa su conocimiento en lo que hizo mopasán lo de los salvajes. ¿Ves por qué? La necesidad de leer. Bueno, eso sí, ahora se ve. Dice, de Villagesa hasta Santa Clara, todo el mundo los conocía como los mellizos trucos. En realidad, de Villagesa hasta Santa Clara, toda la costa desde de Gésel hasta Santa Clara, toda la costa los conocía como los mellizos truco. Desde de Gésel hasta Santa Clara, toda la costa los conocía como los mellizos truco. En realidad, aquel apelativo era una deformación intencional del verdadero apellido, truco. Mirá, Fabián. ¿Qué te parece? Eh? Ya regreso en me Trumetodales. Claro, dice Fabián, yo voy a pensar en algo así, por eso lo del truco, pero no supe cómo amalgamarlo. Sí, claro, hay que mostrarle al lector, estas son cosas que no la dice el autor, ya con esto está salvado, insisto con eso. ¿eh? Estos son cosas que dice la gente, por eso se contraria muy fácilmente la, la información. Y uno puede hacer este tipo de cosas, que puesta en otro lugar del cuento sería un desastre, me explico, ¿verdad? Sería explicativo, informativo, to, todo una, una cagada. De Dejésel hasta Santa Clara, toda la costa los conocía como los mellizos truco. En realidad, aquel apelativo era una deformación. ¿Qué entiende? Ahí está, muy bien. De Dejésel hasta Santa Clara, toda la costa los conocía como los mellizos truco. En realidad, aquel apelativo era una deformación intencional del verdadero apellido, truco, con doble C. Y lo tenían bien merecido el mote. Sí, yo dudo en esas cosas, por eso, por miedo a pecar de informativo. Sí, ojo. Como ya te digo, es, es un tema, pero tranquilamente se puede dar información ubicando estrategias, ¿no? Yo acá les mostré recién lo del pibe de Mopassán. Ahí está. Fíjense cómo empieza el cuento de Mopassán. El cuento de Mopassán parte de la ignorancia, van a ver por qué lo digo. 15 años habían pasado, o sea, punto uno, ¿no? Ahí está. Después viene un espacio activo y empieza el 2. Uno tiene que estudiar como un ingeniero en, en puentes, uno tiene que ser un ingeniero en cuentos, ¿ves? Y ver, y ver cómo se hicieron los mejores puentes, porque son los mejores cuentos de la historia de la narrativa. Y uno tiene que ver cómo se hizo. Entonces, miren cómo se hizo. Ah, ojo, y si no leyeron este cuento, ya mismo se los dejo con carácter, odio la palabra, pero esto sigue con carácter obligatorio, ¿no? Eh, Marce, pero yo soy grande, ¿cómo vas a decir que lea obligatoriamente? Bueno, lo digo, lo siento mucho. Ya tengas 13, 14 o 55 años, te es obligatorio leer este puto cuento. Lo he dicho, ya está. Aunque suene antipático, pero es por su bien. Entonces, urgente y obligatorio, muy bien. De carácter prioritario. ¿A dónde carajo está ahora? Acá, la tía Sol. 15 años habían pasado desde mi última visita a Viralón. Esta vez fui durante el otoño para cazar y me hospedé en el Palacio Amigo Serval que los prusianos se echaron abajo y que él acaba de reconstruir. Bueno, con esto ya está dada, dado el tiempo en que transcurre el relato. Una gran mayoría de los cuentos de Maupassant transcurren en lo que fue la guerra franco-prusiana. Después llegó otra, la, la Primera Guerra Mundial y después la, la Segunda que no le fue tan bien a los franceses, ¿no? Los prusianos echaron abajo, le, le tiraron abajo un palacio y que él acaba de reconstruir. ¿Por qué? Y bueno, se ve que es porque ya los alemanes ya no están más. Me gustaba extraordinariamente aquel lugar. El tipo va, va, va a visitar al, al amigo, ¿viste? Me gustaba extraordinariamente aquel lugar. Existen en el mundo rincones encantadores que proporcionan una delicia sensual a nuestros ojos. Los queremos con amor carnal. O sea, Opasán se dedica a plantear lo bucólico, eclógico, lo pastoril que tiene este sitio, porque de esa manera va a contrastar la tragedia, va a contrastar terriblemente mucho más. Los queremos con amor carnal. Cuando sentimos la seducción del campo, conservamos un recuerdo emocionado de tal o cual fuente, de este o el otro bosque, de algunas lagunas, de colinas determinadas, Romanticismo, sí, digamos que sí. Plantear el, el escenario preciso para que por contraste, las cosas suceden. Sí, tiene mucho que ver con el romanticismo. Bueno, ya hablan, ¿no? Los que hemos tenido ocasión de ver muchas veces que siempre nos han enternecido las lagunas, el bosque, las colinas, como un acontecimiento feliz, ¿no? Los vergeles, los trocitos de, de bosque, de río, toda la maravilla que uno busca para salir de la grasa de las capitales, ¿no? Y como siempre, mopasán Minetero, que fundó un club de fifadores, que mucha gente murió tratando de ser de asociarse al club de Mopasán. Este, tenían que cometer unas proezas sexuales que no se bancaban mucho y varios murieron. Así que mete a la mujer, ¿ves? Como ciertas figuras de mujeres ataviadas, vestidos claros y transparentes, con las que nos cruzamos en la calle una mañana de primavera y que nos dejan, nos dejan en el alma y en la carne un anhelo insatisfecho e inolvidable, la sensación de que la dicha se ha rozado por nosotros. Y cuenta que le encanta el campo, las truchas que se pescaban ahí, ¿viste? Era una suprema felicidad. Hasta incluso dice que se metía a bañar. Y dice, iba yo caminando con la soltura de una cabra. ¿Ves? O sea, vuelve a la escena, vuelve a aquí ahora del relato. Cuando dice, me gustaba extraordinariamente, hace todo un resumen. Fíjense que Mopasán no dice, el lugar era, el lugar tenía, en el lugar había. No es un informe, ¿ves, Fabián, Fabián y compañeros, desde luego? Hay un tipo que fue ahí y que lo cuenta, y que cuenta el pasado. Entonces vuelve al presente y se va yo caminando por la estructura de la cabra, observando a mis dos perros que avanzaban descubierta delante de mí. Cerval iba por mi derecha, a 100 metros de distancia, ojeando un alfalfar. Al dar vuelta a los arbustos que sirven de límite al bosque de Sodré, distinguí una casucha campesina ruina. O sea, del contraste, digamos, de, de, de lo eclógico, lo pastoril que aparece eh, ante los ojos del recuerdo y todo. Bueno, ahora, hoy, al dar vuelta por los arbustos, me encontré con una cobacha, lo que en Argentina lo llamamos la tapera, no, una casucha campesina en ruinas, una tapera. Y súbitamente vuelve al resumen ¿ves? y súbitamente se me apareció en la imaginación tal y como yo la había visto la última vez que estuve allí que fue hacia 1869, limpia, con parras en su fachada y gallina delante de la puerta. ¿Hay cosa más triste que el espectáculo de una casa muerta con su esqueleto en pie, siniestro y ruinoso? O sea, él estuvo antes de la guerra. Andás a ver qué pasó. Esas son todas preguntas que se hace el lector. Y sigue con el resumen, ¿ves? Recordé también que cierto día que yo iba muy fatigado, entré en ella, en la, en la tapera,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 En un análisis que tiene del cuento, el, el, los hechos en el caso de el señor Valdemar, de Edgar Allan Poe, decía que Poe eh, no no era no elegía los nombres, porque sí. Valdemar dice que es, eh, recuerdan el cuento de aquel hipnotizado en Artículo Mortis, el Valdemar es el valle que está más allá de la mar, viste es como decir los confines de lo ultraterreno. ¿Eh? Recuerdan lo que pasó en ese cuentazo, ¿no? Valdemar, el valle que está más allá de la mar. Y concluye Bartes diciendo: el nombre propio es el príncipe de los significantes. Ves, ya o sea, está dice que sí. Sobaj, salvajes. El nombre propio es el príncipe de los significantes. Ahora bien, no sé si se trata de un mote o de un apellido. Ya me gritó Sacerval. O sea, vuelve aquí ahora. Es cuando vio la tapera. Acá al dar vuelta a los arbustos, que sirven de límite al bosque, dirigí, distingue una casucha campesina en ruido. Ya me gritos a Cerval, que ya le había hablado y conocía a esa gente. Y este vino hacia mí a grande esa casa. Le pregunté ¿qué ha sido de la gente de esa casa? Porque recuerden que la casa antes, cuando la conoció, estaba bien, antes de la guerra. ¿Qué ha sido de la gente de esa casa? Entonces Cerval me contó su aventura. Y ahí, todo lo que se diga, ya tiene una, una cabeza que lo cuenta. Que ni más ni menos que el personaje cerval. Por eso el cuento arranca directamente acá. Cuando ustedes vean, lean el cuento, van a ver en el final el, el maravilloso retorno de Mopazán al marco de la historia que empezó acá. El marco es todo esto, ¿ven? Esto es una historia enmarcada. La historia en sí es esta: el mozo Sobay, etcétera, etcétera. Y antes está el marco, como si fuera un cuadro. El cuadro se luce mucho más cuando tiene un buen marco. Van a ver cómo cierra el mar con Mopassán. Y van a ver la historia impresionante, aterradora, que se cuenta en, esta, en este punto, el episodio 2. Fíjense cómo maneja Mopassán, Fabián, toda la comodidad del lector, para que uno no se pierda. De esa manera, puesta la información, bien puesta y dicha desde alguien, desde alguna cabeza, en este caso es una cabeza colectiva, toda la costa, vendría a ser un personaje que sabe todo esto. De esa manera, no hay ningún problema de contar todo lo que se te ocurra. Vamos a repasarlo. Desde Gésel hasta Santa Clara, toda la costa los conocía como los mellizos trucos. En realidad, aquel apelativo era una deformación intencional del verdadero apellido, Truco con doble C, y lo tenían bien merecido el mote. Esas dos ratas sobrevivían con lo que podían y dormían en un rancho inmundo apoyado sobre pilotes, se inundaba mucho en esa zona, por las mareas. Ya próximos a cumplir 50 miserables años, Carlos y Alberto acostumbraban a ganarse la vida pescando. La choza quedaba apenas a 50 metros de la playa. Apestaban a pescado, su invariable menú de todos los días. Y en temporada, cuando la playa se llenaba de visitantes apurados, vendían miel casera, huevos de campo y queso y salami también casero. En realidad eran cosas que compraban como descarte de granja y las revendían a un precio artesanal. Así sobrevivían durante tres meses, sucios y andrajosos, y los meses restantes del año se arreglaban con lo acumulado en temporada. ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Les gusta? No, no les gusta, está bien. Bueno, O sea, la laburé al pedo. Ahí Está bien asqueroso. Bueno, toda la pero, ¿tod la... ¿Eh? Todo la Todo, todo, ¿todo, todo, la, la, la... ¿Eh? ¿Todo la Todo, todo, ¿todo la... a la cartera. Claro, no, pero imagínate, no, mira, Marcelo, te quiero decir una cosa, esto es una porquería, y el cuento de Mopazán, que yo ya lo conocí, es una mierda, así que muchísimas gracias, pero no me sirve. <risa> bueno, ahí está. Bueno, fenómeno. Y ahí ya está todo dicho, ya está, son una porquería, como acá ya todo el mundo los conoce, son dos ratas, viste, ahí lo dice esas dos ratas, ahí está. Y entonces ahí arranca el relato. Después de una temporada los bajo de clientes, ya en un frío día de abril, hay que ver cómo reemplazar temporada por temporada. Y bueno, Marcelo, esto es una porquería. Unos meses. Unos meses. ¿Eh? ¿Cuál? Claro, así quedaron la temporada. temporada por temporada meses. meses. ¿sí? Claro, de un, de marzo, marzo. un verano, esa era, claro, perfecto. Bien, Ale. Claro, ¿cómo anduviste este verano, viste? No te voy a decir con calor. Y vino poca gente, o vino mucha gente. Claro. Es un que el verano no es el pobrecito, es la ganancia de la temporada de verano. Después de un verano bastante pobrecito, ya en un frío día de abril, Alberto esforzando su paso sobre la arena, Enfundado en una campera rotosa, pantalón de trabajo y cubriendo su canosa cabellera con una boina de campo, volvía a su casa al atardecer mientras silbaba una milonga surera. Caminaba a orillas del mar azul que se veía más oscuro por la caída del sol. Pensaba en la diferencia entre caminar en la arena ahora y hace unos años. Ahora se agitaba más y eso le impedía silbar la melodía de una forma correcta. Así iban perdiéndose sus pensamientos hasta que vio de adelante un bulto Acá le mando la tilde de la i, de la o, de acá, que no va. Bueno, ahora viene la imagen del, del lobo marino. Entonces, así van, punto y aparte, eso quiero mostrar. ¿no? Así van perdiendo sus pensamientos hasta que veo adelante un bulto. Muy bien escrito todo el párrafo anterior. Esto es un agregado para que se vea, que no es un bulto. Así iban perdiéndose sus pensamientos hasta que vio adelante un bulto en. Hoy me desperté poeta, ¿eh? enredado en la espuma de la orilla. Da la idea. Así iban perdiéndose sus pensamientos hasta que vio a unos 70 metros adelante un bulto más largo que alto y enredado en la espuma del la orilla. Así iban perdiéndose sus pensamientos hasta que vio a unos 70 metros adelante un bulto más largo que alto y enredado en la espuma de la orilla. Enseguida pensó en otro lobo marino muerto o algún bicho semejante. Volví. Bienvenida María Bueno, fenómeno. Fabián y compañeros, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Todo bien? sí. sí. Perfecto. Querida audiencia, espero que les haya gustado este programa y nos estamos viendo el próximo sábado. Chao. Hasta pronto.